Y es hora de acabar, se ven más, se me va haciendo tarde. La sala huele, a has tirado en el sofá, declarando estos compases, alucinando con todo lo que me está pasando. En mi coco te has colado, no sé cómo ni cuándo, poquito a poco, paso a paso. Te conozco de hace un rato, tú eres la musa mamá. Yo no te voy a buscar, tú me encontraste a mí. Pierdo la cabeza y no es normal. Pierdo la cabeza si te pienso. Pierdo la cabeza si te pienso. Pierdo la cabeza si te pienso. Si te pienso. Haces que quieras estar contigo y cuidarte. Me miro súper dulce en más partes, por bocas, cosas inexplicables. Y quiero estar contigo y cuidarte, me miras super dulce y me partes, Provocas cosas inexplicables. Y es hora de acabar, se ven medio mal, se me va haciendo tarde. La sala huele a hash, tirado en el sofá, declinando estos compases, 20.000 mil vueltas dándole. Pensando si esto está bien. Pensando en qué piensas tú No quiero que se joda el buen rollito No La cagare si no estás en el mismo cara no, no, cara Why you me like that? That? Why you Do me like that No do no cara cara musa, mamá Yo no te voy a buscar Tú me encontraste a mí Tú eres la musa, mamá tú eres la, tú, eres la, tú eres la musa, mamá Yo no te voy a buscar Tú me encontraste a mí Pierdo la cabeza y no es normal Pierdo la cabeza si yo te pienso Haces y quiero estar contigo y cuidarte Me miras su dulce y me partes Por cosas inexplicables Haces y quiero estar contigo y cuidarte Mira, super dulce, y me partes. Por pocas cosas inexplicables. Nera no buscando el cash. Movidas, drama, mucho estrés. Tú me das la paz, mi zen El cielo, mi infierno, mi mundo perfecto es. Lo no banal no significa nada. ¿Dónde llegas tú? El estudio se ilumina solo con tu luz. Estos compases. Hace es la nueva generación de la música de Guinea Ecuatorial